Hola amigos, el día de hoy les traigo una súper e importante información respecto a la parte práctica de la ley de financiamiento en lo que atañe a la transferencia de inmuebles. Resulta que la notaria segunda de Medellín presentó un derecho de petición a la superintendencia de notariado y registro y la superintendencia le respondió este 29 de marzo del 2019 y el día de hoy tengo esa respuesta, que trata muchos temas interesantes y que nos van a aclarar muchas dudas cuando vamos a escriturar inmuebles, así que bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Inicialmente quiero agradecer a Albert Chávez de la inmobiliaria Torre Fuerte en Medellín que nos ha compartido esta información. Vamos a resumirla. Les voy a leer un poco de la información y abajo en la descripción de este video ustedes van a poder encontrar el enlace donde pueden descargar el documento completo. Respecto de los poderes que se utilizan para escriturar un inmueble, señala esta respuesta que aquellos poderes que fueron otorgados antes del 31 de diciembre del 2018 tienen plena validez al momento de una escrituración porque trae implícita la declaración juramentada. Respecto del impuesto al consumo que se debe cancelar para transferencias de algunos inmuebles que superan para el 2019 918 millones de pesos, se tenía que pagar según la ley un impuesto del 2% antes de la escrituración y se tenía que presentar el soporte de pago al notario. Según esta respuesta dice que el pago se tiene que hacer en la misma notaría y puede hacerse al mismo momento de la escritura pública. Para aquellas personas que tienen un inmueble en leasing como locatarios y van a ceder la opción de compra, según esta respuesta, el precio que se debe declarar no es el precio de la opción de compra, sino el precio con que se enajena esa opción de compra, es decir, el precio real del inmueble al momento de esa transferencia. También se aclara que cuando en un mismo instrumento de escritura se venden varios inmuebles, si estos inmuebles individualmente hablando no superan los 918 millones de pesos, no hay lugar al cobro del impuesto. Similar situación ocurre cuando el inmueble o los inmuebles tengan derechos de cuota. Si esos derechos de cuota no superan los 918 millones de pesos, pueda que el inmueble cueste 3 mil millones de pesos. Pero si el inmueble lo componen varios propietarios y esos derechos de cuota no superan el tope, no hay lugar al impuesto al consumo. Y habla sobre muchos otros eventos que vale la pena que ustedes lo revisen si de pronto tienen estas situaciones. Por ejemplo, liquidaciones de la sociedad conyugal, sucesiones de inmuebles, restitución de fiducia civil, constitución de fiducia civil, constitución de usufructo, restitución del usufructo, la nuda propiedad. Cuando hay adjudicación por liquidación de la comunidad y resuelve otras situaciones que a veces se nos presentan al momento de la escrituración y todavía tenemos dudas. Eh, agradezco a Albert Chávez nuevamente por habernos compartido este material, que es una respuesta a la petición de la doctora Albalusa Costa Medina, notaria segunda de Medellín. El material lo podrán encontrar, repito, en la caja de comentarios que se encuentran también aquí en este, al, al final, aquí abajito. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, suscribirse a nuestras redes sociales, compartirlo y regalarme un like. Nos vemos el próximo miércoles en Derecho Inmobiliario.